Buenos días, ¿Qué tal? estupendamente con usted, Muchas gracias. Gracias. me como la cámara de al lado. con pan japonés con un poquito de panto vale y luego la vamos a terminar con un poquito de, de ese aceite maravilloso que tengo ahí que se llama levo que es una, es una ostra pues ligeramente picante ¿vale? la, y la estamos trabajando con una con un poquito de temperatura que es la que lleva la bechamel mantequilla de Soria, un poquito de aceite de oliva, de oliva virgen extra de Alevó, sí. y luego lleva cebollita de, de fuentes de edro, que, es, que es un de Zaragoza, y sobre esa bechamel trabajamos con nata, sobre esa nata entonces le añadimos el erizo, el mejillón y el punto picante, que lo he, lo he hecho con ese chile. Sí, Pigante, muy bien. La una. Somos una bodega y almazara eh, familiar de, de Madrid. Estamos en Villaconejos, al sudeste de la comunidad, muy cerquita de Aranjuez, de Chinchón, de esa zona. Y nada, pues hemos venido aquí para bueno para acompañar aquí también a nuestro amigo Carlos eh, Carlos Pérez de la Chasca Echea, eh, que nos va a hacer un show cooking y ahora nos explicará un poquito. Eh, haciendo, y hemos venido pues eh, porque bueno, ha utilizado para su elaboración uno de nuestros aceites, nuestro aceite de oliva virgen extra ecológico, de cosecha temprana eh, y bueno, y también lo vamos a maridar con uno de nuestros últimos proyectos, ahora os comentaré también un poquito más sobre él, es la intrusa, este vino que tenéis aquí eh, la intrusa es eh, como os digo, nuestro proyecto más reciente es un vino que es 50% tempranillo, 50% graciano. Por eso este nombre, por eso la intrusa, porque la graciano hasta ahora no estaba en Madrid. La hemos introducido nosotros, una variedad típica eh, de, pues de Rioja, se utiliza mucho en Cupash. Nosotros lo hemos llevado un porcentaje un poquito más alto, de un 50%, pero bueno, ahora os hablaré un poquito más del vino, que también... sí, sí, sí. Eh, ahora os hablaré un poquito también más del vino, cuando cuando también lo tengáis vosotros, así lo probamos juntos. Gracias. ese restaurante, acabamos de abrir otro en Villaconejos también, y nada, hemos dicho bueno, vamos a hacer algo chulo también con la gente de Villaconejos, y, y nada, vamos a hacer, eh, como se dice, maridaje o armonía, ¿no? que se dice ahora mucho, ¿no? también. Entonces nada, eh, vamos a hacer una preparación, sobre todo de productos de temporada, quiero que veáis al final eh, es un porro, ahora la temporada del puerro más o menos empieza ahora, está empezando ahora otoño hasta finales de, de primavera más o menos, entonces lo que quiero que veáis eh, con la maravilla del aceite que hacemos con ellos es un porro confitado que hacemos con el aceite ecológico, con mi cabra, perdón, sí. creo que era. y lo que hacemos es, eh, ese confitado que hacemos es un confitado muy lento, media hora aproximadamente, con el aceitito y luego le añadimos también un poquito de grasa ibérica de bellota también, para darle un poquito de, un poquito de fuerza también a, a, a este pueblo ¿no? luego lo que eh, con lo que lo rellenamos será con un rabo de toro que hacemos de raza autóctona de Lidia con el sello hay cinco ganaderías prácticamente ahora mismo en España que lo están, eh, bueno, están con ellos defendiendo esta, este tipo de raza como tal y lo que vamos a hacer hacemos un guiso como tal con el rabo de toro y lo que hacemos luego con los huesos lo deshuesamos todo bien, lo desligamos como tal y lo que vamos a hacer es rellenar el poro. esto es lo que hacemos una vez relleno lo que vamos a hacer es meterlo unos 6 minutitos más o menos al horno que es lo que estamos haciendo ahora mismo para darle un poquito de consistencia que caliente bien hacer es añadirle una papadita por encima, que es esta de aquí, una papada muy fina, ibérica de bellota también, que bueno, esto es de, de Maldonado, que es espectacular, le va a dar ese toque eh, de dulzor también, y, y bueno, ¿con qué lo vamos a maridar. La verdad es que se me echa la boca agua solo de escucharlo, o sea, yo creo que estamos ya todos impacientes de probarlo. El aceite, lo que comentaba, el aceite que he utilizado, eh, como os digo, es un aceite, es nuestro aceite premium, por decirlo así. Todos nuestros aceites son eh, de oliva virgen extra, pero bueno, tenemos uno que hacemos de cosecha temprana, de ecológico, y ya con además ecológico, eh, vía conejos además, pues es eh, uno de los. Eh, de los municipios con mayor porcentaje de cultivo ecológico con respecto al convencional del mundo, con lo cual estamos muy orgullosos de esto. Este aceite además, eh, elaborado con la variedad cornicabra, un 80% que es la variedad nuestra autóctona, la predominante en la meseta central, y luego un 20% de arbequina de secano. Es un aceite que es espectacular, en nariz huele a tomate, que vamos, que parece que te estás metiendo un tomate en la nariz, está buenísimo, un poquito picante, un poquito amargo al final muy recomendable, si lo queréis probar estamos en el stand de, de aquí de la Comunidad de Madrid. 200 grados y más o menos unos 6 minutitos, 8 minutitos. Lo que queremos hacer ahora es añadir esta papa de ibérica con un alto contenido en ácido oleico espectacular. Finita, que se funda por encima. Esto como he dicho antes, al final lo que le va a dar la papada es ese pequeño toque de dulzor también. Gracias. ¿Qué? ¿Y esto? Esto es para montarlo, ¿vale? Pero a la vez sorprendente, por el tema del, del sabor que tiene ese.